No se lleven las sillas que yo la alquilé Para esta actividad en San Francisco de Macoré Estamos protestando los choferes de aquel oh Me diste un macanazo, entonces agárrate a él e No voy a negarte que bien duro te dé Puede ser que me agache, pana, y vuelva y te dé La ley. Y si a medir fuerza que va entonces tú va a ver Presto el mamate hondo Y si busca un trombón tan serio se le bajo hasta la presión Comprarle un nicho al cementerio Me quisiste quita del medio Pero con fuerza no, que te la presto el mamate medio a medio